quiero darle las gracias a mi maestra de historia del colegio, eh, gracias Rosario Jaramillo por haberme enseñado el valor de la historia, el valor de, de entender el pasado para entenderse uno a sí mismo en el presente y proyectarse hacia el futuro. Gracias maestros.